Gracias por continuar en sintonía y estamos de vuelta con ustedes. En el día de ayer, la alcaldía de Santiago firmó un acuerdo para poder trabajar en comunidad, en conjunto y en paz, en lo cual los choferes de Santiago se comprometieron a seguir la directriz. Vamos a escuchar sobre este acuerdo. ...de buena voluntad va a repercutir de manera positiva en la ciudad de Santiago. Va a repercutir de manera positiva en el tránsito de nuestra ciudad, en el orden de nuestra ciudad, en la conciencia ciudadana. Con este convenio firmado por la CNTT, en el día de hoy lo que estamos diciendo, no solo desde la alcaldía, desde las diferentes rutas de transporte que conforman a la CNTT, Estamos diciendo que asumimos el compromiso con Santiago, que asumimos poner nuestro grano de arena para organizar a nuestra ciudad, que nuestra ciudad nos duele, que la llevamos en el corazón y que nuestras acciones deben traducirse en resultados positivos para los ciudadanos. Bueno, con, esta, con este acuerdo pues es más fácil reorganizar el tránsito en la ciudad de Santiago. Ustedes saben que los choferes de las rutas de transporte público son un dolor de cabeza y son lo más difícil de manejar. O sea que, sin este acuerdo, probablemente hubiésemos tenido violencia y altercados entre el Ayuntamiento de Santiago y los transportistas. Por otro lado, miren lo que dijo la señora honorable legisladora, senadora, Sonia Mateo, a la comunicadora Consuelo Despradel. Yo creo que esto es algo que debe hacer que nos analicemos y evaluar, señora, a nuestros políticos. Tenemos que evaluar a las personas que nosotros votamos y ponemos en cargos electivos. Vamos a escuchar estas declaraciones. Fuertes descalificativos, la senadora Sonia Mateo respondió a las críticas que le formuló la comunicadora Consuelo Despradel por entender que la masiva presencia de ilegales haitianos no responde a una invasión como sostienen los nacionalistas. Durante su turno en la sesión de este miércoles, la legisladora peledeísta por Dajabón tildó de manipulador y chantaquista a Despradel. Escuche. Pero esa Martita vieja está loca. ¿Cómo que? y yo sé por qué, porque ella lo hace, que diga por qué, yo, por qué yo lo hago, que invente y diga que alguien me da un centavo, yo no vivo del chantaje, yo soy hija de Nerey del Monchín, que nací en carrera de hierro y llegué de siete años de jabón, y nunca he chantajeado a nadie por, porque me dio un centavo ni porque me dé nada, tú sí has vivido del chantaje, Consuelo, tú sí has vivido del chantaje. fuertes descalificativos la senadora... Escuchen. Pero esa Martita vieja está loca. ¿Cómo que ella va a decir? Y yo sé... Señores, ¿hasta cuándo es que nosotros...? Eh, estos políticos no van a aprender. Señores, el caso de Odebrecht, al parecer, no ha sido la lección que el, el, la partidocracia necesita para entender que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y la nueva generación... Lo que quiere es transparencia y un, una forma de manejarse de, man, de forma diferente. Y miren lo que dijo el director de la Policía Nacional, el, el señor Nelson Peguero Pérez, de que la delincuencia se ha reducido. Vamos a escucharlo. Nacional, ¿Usted cree que ha logrado reducir los niveles de inseguridad y delincuencia en el país que un sector de la población dice que está sacudiendo al territorio nacional? Claro que sí. Todas las medidas que hemos implementado al interno de la policía y también otras medidas que el señor presidente ha implementado con eh, militares y con un sinnúmero de actividades que se han llevado a cabo para reducir la criminalidad han dejado el resultado bastante. Nosotros podemos hablar de que nosotros en los últimos años hemos reducido nueve puntos la tasa de criminalidad. De 24 que estaba, que está ahora hoy en día a 15. Y se mantiene en una, en, en una tendencia a la baja. Es decir, que, la, que los resultados están claros. ¿24 a 15 qué? Muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y matando a los policías, y hay seguridad, porque están, los mismos policías lo están matando a los delincuentes. Y si matan a un policía, ¿qué no será con una población indefensa? Esa es su opinión. Entonces, las... yo, yo creo que hoy nos tocó a nosotros el día de la gente que pueden hablar mentiras sin reírse Porque mira, él no se ríe. Ni pestaña, bien, el director de la Policía Nacional. Bueno, usted sea el jurado y diga, si usted entiende, que la delincuencia se ha reducido, como dice el director de la Policía Nacional. En el día de ayer, el diputado por Santiago, el licenciado Víctor Mencía, pues le hizo una petición al presidente Danilo Medina en plena sesión en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar cuál fue su petición. El otro, que va... Antes... Tiene el previo por el Partido de la Liberación Dominicana el honorable diputado Víctor Mencía. Tiene la palabra, honorable. Buenos días, honorable presidenta y fuerte directivo. Buenos días, honorables diputados. Voy a ser un poco breve porque al solenidad, tema... Que... por favor, solemnidad. Porque al tema que me voy a referir ya se ha denunciado varias veces. Pero le voy a hacer una petición a nuestro presidente Danilo Medina. Y es que llegó el momento de que él le haga una evaluación de desempeño al director general de migración, dado que entendemos... ...que no ha podido cumplir con la Ley General de Migración. Y se lo digo porque es preocupante lo que está pasando con la provincia de Santiago. En Santiago estamos invadidos de haitianos. Usted se para en cualquier avenida, cualquier calle, a cualquier hora... ...y de cada 10 ciudadanos que pasan por allí, 6 y 7 son haitianos. Sin embargo... La Dirección General de Migración no los ve, son ciegos. Y todo tiene su origen en la frontera dominico-haitiana, especialmente en la provincia de Dajabón, donde existen mafias que están vendiendo la soberanía de la República Dominicana hasta por 500 pesos. Le hago este llamado a nuestro presidente porque entiendo que a él le preocupa la situación y en especial al DNI, porque es bien fácil detectar cómo es el asunto. Solo hay que detener un grupito de haitianos, como lo hicimos este sábado, y ellos le dicen todo, y hasta quién se lo dan. Por eso queremos que este asunto se tome la medida necesaria para que a nuestro país, en lo adelante, en un futuro inmediato, no vengan problemas por eso señora presidenta queremos hacerle este llamado y ojalá que usted eh, también tome este tema como bandera muchas gracias muy bien tiene el previo por el eso fue la petición del diputado víctor mencía ahora vamos a ver lo que pasó con un grupo de haitianos amenazando a la policía escuchen esto Ambiente ...habrían sido amenazados por un grupo de haitianos con ser quemados vivos... ...dentro de la caseta en la que laboran allá en la sierra de Baoruco. Este hecho provocó que la zona fuera protegida por las autoridades. Junior Félix desde allí nos da más detalles. Alrededor de la una y 30 de la tarde, 60 nacionales haitianos aproximadamente... ...amenazaron con quemar dos miembros de medio ambiente... ...junto a la caseta de control y vigilancia en que se encontraban protegidos. Los extranjeros que portaban machetes, palos y piedras tomaron la represalia en contra de los protectores de la naturaleza porque tenían detenido un nacional haitiano que fue sorprendido cortando madera en un área protegida de la zona de Bauruco que hace frontera con Haití. Al lugar se presentaron brigadas de militares de puerto escondido y pedernales reforzando la vigilancia y manteniendo en control la zona. Desde Pedernales, Junior Félix NCDN. Dos miembros del Ministerio de Medio Ambiente habrían sido amenazados por un No es la primera vez que nacionales haitianos han amenazado a la autoridad y nosotros pues seguimos de manera indolente. Y este, este tema lo hemos tratado la semana completa, sin dejar pasar ni un día. Y es que no podemos permitir que este tema se calla ni se salga de la agenda. Miren la carta que en el día de ayer apareció en las redes sociales. Esta pod podría ser una carta eh, de incitación, claro, obviamente. Ah, ahí tenemos en pantalla la invitación de la gobernación. Vamos a eh, hacer acusa de recibo de esta invitación. Fundación por Educación y Desarrollo de la Vega invitan a Gobernando para la Gente, que dictará el licenciado Carlos Amarante Barret, Ministro de Interior y Policía, hoy a las 5 de la tarde, el anfiteatro Dosa, en la Monseñor Panal, esquina Peña y Reynoso, aquí en La Vega. Esta invitación la hace la Gobernación Provincial de La Vega. Entonces, ahora vamos a ver la carta de lo que apareció en el día de ayer en las redes sociales. Dice, a los dominicanos que nos tratan como sus bestias esclavas, su finca, sus casas, su mujer y sus hijas serán nuestra. Este será el castigo de los dioses por someter a nuestra indefensa raza a la esclavitud y la discriminación. A ellos, los esclavistas y racistas dominicanos, cortaremos su cabeza con nuestro machete de trabajo y beberemos su inmunda sangre como sacrificio a los dioses del Budo. Esta tierra nos pertenece. La venganza histórica por los crímenes de un hombre contra nuestros hermanos se acerca. Mañana todos se arrepentirán de ser dominicanos. Viva Tucén, abajo Duarte, viva Haití, libre, abajo la República Dominicana, esclavista criminal. Frente liberación haitiano. No hay, a ciencia cierta, no hay ninguna veracidad en esta carta. Lo que sí le estamos mostrando es que esta carta está circulando en las redes sociales. Y esta carta podría ser una detonante para impulsar el odio hacia ambos bandos. Recuérdense que no... La violencia y el odio no es la salida. No hay tal odio entre la República Dominicana y Haití. Lo que, lo que queremos es que las autoridades de inmigración pues regularicen a todos los indocumentados que hay en el país. Miren el mapa, como dicen que está ahora mismo dividido nuestro país. La República Dominicana se divide entre dominicanos, venezolanos y haitianos, miren. Los venezolanos son los verdes, los haitianos son los marrones, y los dominicanos somos ese grupito que estamos ahí. Ese es el mapa político de la República Dominicana en estos momentos. Vámonos a una brevísima pausa y cuando regresemos continuamos con el contenido. Un grupo de comerciantes de Sabaneta y Jarabacoa denuncian que en su comunidad, en su sector, hay un familiar cercano, según se presume, a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que los está asediando, que le está irrumpiendo en su paz, que no lo deja trabajar y que ocasiona escándalos, tirando tiros, entre otras cosas. Y de ser cierto esta denuncia... Sería muy lamentable porque un familiar de una persona como la vicepresidenta debería ser un ejemplo a seguir en nuestro país, ya que el curso de nuestra nación es dirigido por el presidente y la vicepresidenta. Y sería muy lamentable, muy vergonzoso y bochornoso que un familiar tan cercano a la vicepresidenta de la República sea el principal propulsor y que presente este tipo de actitud y este tipo de desempeño ante la sociedad. Vamos a escuchar esta seria denuncia. Estamos viviendo aquí un formado con un cuñado de Leonel Fernández. Mira, yo soy dueño de negocio. Yo tengo en este negocio como seis años trabajando en el negocio. Yo trabajo en mi negocio, se mantiene mi mujer y tengo dos trabajadores más en mi negocio. Aparte de eso, hay un señor que tiene una sachichera allá afuera. Soy tiene yo dos trabajadores más y que somos siete, ocho y nosotros tenemos un problema aquí en la comunidad. Aquí hay un señor que no nos deja trabajar a de nosotros, ¿no? que el señor, eh, eh, él se dice ser hermano de la vicepresidenta, Luis Cedeño. Ese hombre tiene un abuso de poder con, conmigo, con el negocio. Él no quiere que yo abra el negocio. Él no quiere que aquí venga gente. Él no quiere nada. Él no habla conmigo, y me manda a la policía. La policía viene aquí, se lleva la bocina. La semana pasada me cerró el negocio por 15 días. No me deja trabajar, no sé qué hacer. Yo quiero que la, la, el pueblo sepa lo que está pasando aquí. Que haga una mano de ayuda para mí, para que me deje trabajar. Ese señor pasa por ahí por la calle, en su jipeta, en una jipeta blanca que tiene, y pasa tirando tiros. El otro día pensé yo que me iba a matar. ¿En cuántas ocasiones ya ha tirado tiros ese señor? Él tiró ese día, tiró como seis tiros ese día, cayó la pistola entera ese día. Ahí mismo, frente al negocio, aquí. Y yo, yo me tiré, pero bajé otra dos, porque yo no, yo no encontré qué hacer. Yo pensé que era tirándome me tiro a mí. Cualquier cosa que te pase, ¿quién es tu Yo responsabilizo a Luis Cedeño lo que me pase aquí. Porque esto, esto aquí, no se, aquí no se vende vicio, como, ese, como, como se vende por aquí. Aquí está trabajando legal, legalmente. Yo quiero trabajar legal, eh. Pero él cree que esto es de ahí. Si él quiere, yo lo voy a vender el negocio. Si él quiere comprar la esquina, yo lo voy a vender. Para que entonces salga a mí, porque yo aquí estoy trabajando, eh. Si él me compra, yo pongo otro negocio en otro lado. Más o menos, ¿cuán, ¿en cuántas ocasiones ya se eh, ha pasado este problema con ese señor aquí? Mira, él me manda a mí la policía, toda la semana la policía viene aquí dos y tres veces, toda la semana, toda la semana. Y aunque yo no tenga música, aunque no haya gente, aunque no haya nada, ellos se llevan la, la, la, la, la bocina y no me la dan. ¿Oíste? Yo no sé qué hacer, que me deje tranquilo. ¿Tú crees, que, a... ¿tú crees que ya es un tiré marcado que okay, en contra de ti? Claro, es un abuso de poder. Él está abusando del poder que tiene contra, contra mi persona. ¿El nombre es tuyo cuál ¿vale? El nombre medio es Frame Infante, dueño propietario de negocio. ¿Y dónde está ocurriendo el problema? Aquí en Sabaneta, aquí mismo. Sabaneta Jarabacoa. que ustedes? No, porque ese tipo todos? ahora dice, yo soy dueño de, de esa barbería y ahí dice de que, que, no, puede, que él no puede estar ahí porque dice que le doy y va a eso para allá arriba. Pero entonces nosotros lo vamos a hacer. Si sigue jodiendo no nosotros, nosotros lo vamos a hacer una no huella aquí que él no va a poder pasar por aquí. Ustedes están no cansados ya de que estamos que se cansados aquí. de ese hombre, ya es. Eh, ¿Cómo iba a decir que él no va a aceitar eso? ¿Será esa tierra de ahí? O sea, que, de ahí, ahí. Que... Y, nosotros, y nosotros estamos primero que hay aquí en Sabaneta. Él llegó los otros días aquí fue. Esa, ¿Esa persona tiene algún negocio por aquí cerca? ¿sí? Ellos. Sí. Ellos tienen un restaurante por allá arriba. ¿eh? Por eso eso llegan los otros días aquí fue. ¿Qué llamado a la autoridad usted le hace para que tomen cartas en ese asunto? No, nosotros no. vamos a ir... Nosotros vamos a hacer lo que nosotros podemos aquí porque no puede estar ya cena. así Mira, yo tenía un carrito ahí, me lo hizo quitar a la mala. Hizo no sé qué fue lo que pasó, pero me hizo quitar el carrito. Fui a donde el síndico, yo estaba legal. Fui a donde el síndico, me dijo el síndico que no había problema con eso. A la semana me hizo moverlo allá, de allá me hizo moverlo allá. Ahora es un, una continuidad con un desespero que él tiene porque quiere que esta calle quede libre. Lo que yo le pido a las autoridades, yo... Bueno, señores, hay que, ciertamente, a veces uno dice, por eso es que pasan las desgracias. Porque, miren, esto, aparentemente, estos trabajadores, uno ve, tiene un carrito de salchicha, el otro tiene una barbería, el otro tiene un colmado, y venir este señor espaldándose en la autoridad que tiene la vicepresidencia de la República para abusar contra estas familias. En caso de esta denuncia ser cierta, es una denuncia bien grave. Y las autoridades tienen que tomar carta en el asunto. Principalmente la, la, el despacho de la primera dama tiene que desmentir que este señor sea familia de ella si no lo es. Y si es familiar de ella, tienen que tomar medidas inmediatas. Pero eso no se puede dar. Ningún familiar de ningún funcionario público tiene la potestad de abusar de su función pública. Es más, el presidente Danilo Medina, que es el número uno de este país, no tiene una conducta de atropello. El presidente Danilo Medina es el que mejor se maneja, entonces ningún funcionario puede valerse de su cargo ni de su posición que ostenta en el Estado con el dinero de nosotros, porque usted y yo somos los que pagamos la función de un funcionario público con nuestros impuestos. Si usted no pagara impuestos, los funcionarios no cobraran ni un peso aquí. Entonces ya está bueno para que nos sigan amedrentando y nos sigan apabullando con autoridad y poder. No se lo vamos a permitir. Tenemos que empantalonarnos y tenemos que tomar medidas y denunciar este tipo de atropellos. Así que, gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos el próximo lunes a las 6 por el 6. Que Dios le bendiga a todos y que tengan un excelente fin de semana. Que Dios le bendiga.